Ahora voy a procurar una posición cómoda, pero ojalá con la espalda recta. Inhalando paz. Voy a ir exhalando todas las tensiones del cuerpo. Visualizando... Como desde la cabeza hasta los pies, de forma natural, mi cuerpo recupera un estado tranquilo, relajado. Si hay alguna parte del cuerpo que todavía duele. Inhalo profundo, visualizo paz en esa parte. Ahora observo cómo me siento, cada día me trae algún regalo, cada día también me trae algún quiz, todo está bien todo lo que siento y lo que pienso de todas maneras está allí así que acepto que ya lo que pasó ya pasó y voy a llevar mi estado mental a un nuevo comienzo. Primero limpiando todo lo que siento y lo que pienso. Deshaciendo todos los nudos de ideas frecuentes o de sentimientos incómodos con el agua fresca de la paz. En este momento puedo estar con el ser en un entorno tranquilo, seguro, nada tengo que pensar ni resolver. suavemente ir reconectando con ese ser, el maravilloso mundo interior del ser. De nada tengo que controlar y planificar donde todo es y suavemente esa agradable paz del alma, de la luz, de energía del ser. Tal como si reconectara con un viejo amigo querido. Reconecto con mi propio ser. Sí. Tantos años. Tantos días. Y cuánto en realidad he estado con mi mente y mi corazón conectado con el propio ser. Poco a poco, suavemente, me siento cómoda o cómodo con lo que yo soy, como soy. esta conexión de paz me ayudara a sentir afecto, tranquilidad con este ser que soy yo y silenciara todas las críticas, todos los juicios que a veces hago a este ser, pudiera eliminar todas las culpas y estar tranquila, tranquilo. más cerca de esta alma que soy Cuanto más siento a este ser que soy, más comprendo qué necesita. Sin que me lo tenga que pedir, con una enfermedad o algún conflicto, qué necesita el ser que soy en este momento, con una mente tranquila, abierta, puedo percibirlo, Cuán diferente es la actitud de comprender a este ser que soy, en vez de enojarse con él, en vez de criticarlo, cuán diferente es el ¿Cómo está el ser que soy? Con tranquilidad, sin influencia de nadie ni es aquello que necesita el ser ha estado siempre ahí adentro Y hay veces que para verlo requiero la ayuda. que sí hay veces. suavemente el interior poco a poco vuelve a recibir es sutil todo aquello no es algo externo, físico Vuelve a crecer en mí y visualizo mi interior en el estado que deseo tener, en el estado que deseo sentir. eso que visualizo que percibo es algo muy mío es algo que viene de mi propio ser que el ser desea que el alma quiere y visualizo mi interior lleno de aquello suavidad y confort de mi propia compañía sintiendo la levedad en cada pensamiento entrando aún más profundamente hacia ese estado espiritualmente elevado yo el alma retorno a la luz a la fuente suprema de amor a la esperanza misma frente a mí como el ser más amoroso que existe atrayéndome hacia la luz haciéndome sentir la luz que soy yo y desde el corazón, iluminándolo todo, dispersando cualquier sombra, oscuridad, solo hay brillo, claridad, resplandor. y la intensa Luz de Amor rodeándome completamente. Mi corazón se vuelve tan lleno de Luz me limpia, la luz me hace ver más allá de mis reacciones automáticas hacia el origen de esas emociones que se habían despertado en mi propio corazón que no fueron agradables que no quiero volver a sentir la luz sabia refrescante como un fuego limpia de mi guía supremo llena el corazón limpiando todo el rastro de ese sufrimiento Como si me zambullera en esa luz tan pura extremadamente pura que me ayuda a limpiarme a sanar soltar perdonar y dejar de cargar en el corazón el peso de esas emociones nocivas. Al zambullirme en esta claridad, todo se vuelve tan simple como un segundo un silencio refrescante absorbe todo el ruido y por primera vez desde hace tanto tiempo corazón está absolutamente balanceado liviano sereno disfruto de esta claridad que llega hasta lo profundo de mis recuerdos de esta luz que me libera me guía me sana y en los siguientes minutos voy a ir más profundo en esta fuente universal de amor haciendo que esta luz penetre cada vez más profundamente en el alma alcanzando esos rincones olvidados la luz llena Absolutamente al ser esta hermosa luz resplandeciente me da valor valentía coraje seguridad mi guía supremo me lleva a este hermoso lugar Justo en el centro de tanta luz y me pone frente a frente con el estado original de mi propio corazón. Ver mi propio potencial de amar. De perdonar. De ser feliz. Tan enorme. Muchísimo más grande de lo que jamás llegué a imaginar que mi propio corazón podría amar ver esa capacidad intrínseca del amor puro de un corazón tan enorme donde todos tienen cabida, sentir ese corazón en sintonía con el amor universal del Ser Supremo y sentir que en realidad Soy capaz de alcanzar estados profundos de amor, puro. que yo soy capaz de sentirme en una paz natural. Yo soy quien dirige a mi corazón donde sea que quiero, frente a esta hermosa imagen de mi propio potencial. Puedo sentir en mí despertar ese entendimiento que soy capaz de afrontar tanto, de transformar, de renovar. Y de controlar muchísimo más de lo que nunca había pensado. Yo el alma soy un ser poderoso. Soy un ser capaz de permanecer estable en este profundo. Un amor puro como un sol de amor en medio de cualquier caos aquí dentro desde el alma sigo brillando esa esperanza que nada ni nadie Puede cambiar. Está en mí. Soy yo. Capaz de controlar. De despertar. De fundir. Lo que sea. Que viene al corazón. sentir mi corazón tan enorme como un corazón de ángel que aprecia que comprende profundamente que guía acompaña protege sentir mi corazón en su máximo potencial brillando estable brillando en libertad Entendiéndome a mí mismo, de forma que nunca antes lo había hecho. Saber que soy dueño de lo que pienso y siento. Y usar ese poder para sanar. usar ese poder para sentirme como realmente me gustaría sentir usar ese poder para servir a quienes tanto lo necesitan dejar que mi corazón grande esparza ese brillo de esperanza disfrutando de la libertad de poder sentirme como quiero como anhelo justo ahora que esa luz de amor De valentía de esperanza retome su brillo y me dé fuerza ser un sol de amor desde aquí dentro visualizando a los seres que más necesito entender. Aquellos que más necesito sanar en mi corazón. Lo visualizo llenándose de esta luz. Con esta claridad reconozco el sufrimiento que habían estado llevando ellos mismos en su corazón. Veo como la fuente suprema, el guía supremo, brilla esa luz de amor hacia ellos dándoles fuerza dándoles paz y con esa luz acepto perdono y suelto desde lo profundo de mi corazón dejo de cargar el rencor dejo de llevar las heridas del pasado y soy libre en la luz del amor soy total este nuevo latir de esperanza con esa livianeza absoluta desde lo profundo poco a poco vuelvo a tomar conciencia de cómo se encuentra mi cuerpo Sintiendo la luz en cada célula, moviendo suavemente las manos y los pies. Abro mis ojos y los tengo cerrados. Para terminar esta experiencia salió misericordia. Dice. A Dios se le conoce como el océano del perdón. Cuando experimentas su misericordia, sientes que has conseguido el mejor amigo de tu vida. La paz anida en tu corazón. Cuando aceptas la misericordia que Dios mismo te brinda, tu perspectiva de la vida cambia. La visión misericordiosa de Dios te permite ver tu potencial de perfección. Entonces llega tu turno de ser misericordioso contigo mismo. Misericordia hacia el ser significa esforzarse por ser fiel a esa imagen de perfección. Si extraemos de Dios toda la fuerza que haga falta, podemos convertirnos en lo que deseamos.